Interesante el momento por el que pasan los títulos de Farmamar que al final no ha perforado el importante soporte donde teníamos el stop loss para cualquier posición alcista o larga para trading y que lo colocábamos en los mínimos de diciembre en la zona de los 66 euros en precios redondos. Al final los mínimos de la caída se han visto o al menos se aparece en la zona de los 68,50 euros y tenemos también una impecable directriz alcista ahora ya con cuatro puntos de apoyo de tangencia que une todos y cada uno de los excesivos mínimos crecientes desde octubre de 2018. Así que tenemos dos claras señales de fortaleza. Eso sí, lo que ya no tendría ningún sentido de cara a las próximas semanas meses es que se perforará el soporte que tiene en el último mínimo creciente los mínimos de este verano en los 68,50 euros.